El mago super varita. También conocido como el super vacaño Chisito. Chisito. Chisito, ¿qué le pasa? Está durmiendo. Entonces, uh -huh. Yo no lo conozco a casi nadie. Solo mm -hmm. conozco a... Al... Mónica. Vamos. Dale. ¿Alguien? ¿Te acuerdas, al muñeco? ¿Alguien? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Sofía. ¡Ojo te! ¡Sofía! Ah, sí. <ríe> Muy bien. Soy ¡Sofía! <ríe> <a ti. ríe> Luis. Sofía dijo, no faltó a mamá, tía. ¿Vos? Luis. Yo, no, pero me dice Luisito. ¿Me ah, sí. Luisito el viejito. Porque lo tengo cortito. papá. Sí, sí. El pelo. ¡Qué vómito! Sí. ¡Qué lindo vómito, mi mamita! ¡Qué lindo vómito! ¡Cada vez más Ay, Marita. Ay, so ay, ay.